no nos pueden discriminar, nosotros somos capaces, podemos, eh, tenemos esa inteligencia de poder emprender, somos capaces y, y también eh, si, el, eh, si el hombre nos puede más que todo ganar de la fuerza, pero eh, de ese conocimiento no, entonces como mujeres podemos salir adelante. Yo algún rato siempre les decía a las chicas, no ustedes, para Así, para participar en las reuniones, estudien, lean más libros, así para podernos expresar fácil. Ahora, cuando no nos preparamos, no leemos, no podemos expresarnos fácil. Tienen miedo no de, ese, de expresarse en cualquier curso de capacitación como jóvenes, entonces. Eh, también yo siempre les animo ¿no? que tienen que participar aunque bien o mal ahí se van a eh, ahí se van a equivocar pero más adelante eso les va a servir como experiencia les digo ¿no? si nosotros nos apoyamos nosotros si nos orientamos eh, si hacemos todo ese trabajo eh, yo sé que la comunidad desde la nueva generación cambiaría mucho porque ahora eh, mayormente por lo que no hay um, ingresos económicos eh, mensuales. Muchos jóvenes optan viajar a la ciudad otros países extranjeros. Entonces, y ahora los jóvenes eh, si pueden incorporarse a estos espacios de organizaciones. Entonces, ellas también se pueden quedarse a la comunidad y poder emprender. Soy del municipio de Calamarca. Me llamo Giovanna, eh, soy también una mujer emprendedora que siempre estoy eh, trabajando en, en lo que son es la producción de hortalizas, ¿no? Yo también cosecho, hago eh, lo que es el eh, procesamiento. Tengo mi centro de procesamiento, entonces después de cosechar yo eh, el, el, hago el lavado, Después, el embolsado, el pesado, el empaque es el final. Como emprendedora, también Plan nos está apoyando en esas capacitaciones, es seguir impulsando a las, a las, también a las otras hermanas jóvenes, para que ellas poco a poco también con sus emprendimientos empiecen a trabajar y apoyarnos con ellas mutuamente. Mi sueño es eh, poder eh, este emprendimiento tecnificar más ya, y también mejorar lo que es la producción en diferentes variedades. así también eh, ya mi emprendimiento que tenga mi propio eh, la cicla ¿no? de mi nombre, y también eh, poder comercializar de productor al consumidor en los supermercados o si no, también eh, buscar otros mercados que, bueno, llegando eh, con el marketing.